Bienvenidos mentes brillantes, bienvenidos a un nuevo video en el canal Tona Belira. En este video vamos a repasar 5 tips prácticos muy potentes que creo que te pueden ser de mucha utilidad para tu proceso de estudio de otro idioma. Los kids. Si es tu primera vez en el canal Tonabelira, te doy la bienvenida. Mi nombre es Daria Rosl. Aquí nos enfocamos en el estudio de idiomas paso a paso y cómo estudiar otra lengua de forma más eficiente, de forma más sustentable. Si estás justo en el proceso de inicial del estudio de otro idioma, por ejemplo, el idioma alemán, inglés u otra lengua, suscríbete a este canal, haz un clic a la campanita que está ahí abajo para que te lleguen los avisos de los últimos videos. En este video vamos a ver 5 tips prácticos de cómo estudiar otra lengua de forma eficiente, de forma sustentable. Vamos a tener diferentes partes en este video. una primera parte de yo explicarte un poco los, los cinco puntos que yo considero muy importantes, muy poderosos para vivir un buen proceso, un proceso efectivo de estudio de otra lengua y luego vamos a pasar a, a ver un ejemplo Nada que ver con la temática, pero para llevar lo abstracto un poquito a nivel más práctico. Así que vamos a ello. Hay mucha información, hay mucha información sobre el estudio de idiomas, sobre diferentes métodos, que un método es mejor que otro, que este formato, mucha mucha información. En este video yo quiero tratar de reducir esto y, y poner un foco en cinco puntos muy importantes. Va a ser un video un poquito más largo, así que te invito a que te relajes a que te tomes un papel o un lápiz para anotar puntos que te llaman la atención, que tú consideras que son importantes o te pueden aportar a ti. Vamos con el primer punto. El primer punto es conocer tu propósito. ¿Para qué te sirve conocer tu propósito? Imagínate la siguiente situación. Tú ya iniciaste el proceso de estudio o estás en el proceso de estudio más tiempo y llega el momento, llega el punto en que te sientes cansado, te sientes un poco frustrado, sientes que los avances no van como te gustaría o sientes desmotivación, ya no te da tantas ganas de sentarte cualquiera de esas situaciones puede suceder y es normal que suceda también y qué herramienta, qué herramienta te sirve en una situación así te sirve saber el por qué iniciaste todo ese viaje, te sirve saber por qué empecé a estudiar alemán, por qué empecé a estudiar inglés ¿Cuál es mi propósito? Y el tips práctico acá, o, o la aplicación práctica de qué puedes hacer realmente en, en esta situación es repetirte a ti mismo verbalmente tu propósito por qué iniciaste el estudio de una lengua. Por ejemplo, decirte yo quiero aprender alemán porque quiero vivir en Alemania o mi sueño es estudiar en una universidad en tal país, o mi pareja es de tal origen y quiero aprender su lengua para comunicarme mejor con ella, su familia, etc. Todos esos son propósitos diferentes, todos tenemos propósitos diferentes, pero es muy importante conocer el tuyo y tenerlo claro y en caso necesario recordártelo y lo puedes hacer como dije de forma verbal otra opción sería que lo haces de forma visual, por ejemplo puedes Utilizar algún tipo de foto o una imagen, puede ser una imagen donde estás tú, por ejemplo, tú con tu pareja y, y esa imagen representa o esa foto representa dónde quieres llegar, cómo te quieres sentir, haber logrado tu visión, tu propósito de hablar alemán, de hablar inglés. O puede ser una imagen cualquiera, pero una imagen que a ti te habla, una imagen que tú la miras. Ya sabes que eso para ti representa, no sé, tener la libertad o estar estudiando en otro lado, vivir en otro país, desarrollarte en otro país. Algún, al, al, algo captado de forma visual que tú puedes ver en un sitio. Lo puedes visitar nuevamente si lo necesitas para la situación que requiera que nos acordemos nuevamente para qué inicié esto, para qué empecé todo este proceso de estudio. Tips práctico número 2 generar metas realistas es un temazo, la temática de las metas es un tema muy grande y hay muchos tips al respecto Quiero decir solo dos puntos importantes acá, ya es bueno tener un propósito, ya es muy positivo decir quiero aprender alemán porque voy a vivir en Alemania, es mejor que no tener ninguna meta, pero para poder lograr una meta realmente necesitamos información más concreta, si no, no sabemos cómo hacerlo no sabemos cómo realizar o qué hay que hacer entonces para, para aprender otra lengua necesitamos alimentar una meta de, de detalles concretos de algo concreto. La propuesta acá es proponerte todos los días de sentarte 5 minutos o 10 minutos algo muy bajo porque qué hace eso con nosotros cuando sentimos que no requiere tanto esfuerzo o que no requiere tanta energía de hacer esta actividad nos sale mucho más fácil entonces es mucho más fácil sentarnos todos los días por cinco minutos a hacer algo y qué es lo bonito que puede pasar ahí o qué pasa ahí, es cuando ya estamos sentados haciendo algo que dijimos que vamos a hacer por cinco minutos nos decimos quizás, ah, ya estoy sentado, ya estoy leyendo este, este ejercicio, este libro, ya estoy haciendo mis prácticas de pronunciación ya voy a continuar un poquito más, tengo media hora y quizás de esos 5 minutos se hacen 15, se hacen 20, se hace media hora y es más fácil empezar desde una meta más pequeña o desde una ventana de tiempo más bonito que proponerse todos los días, voy a estudiar dos horas porque eso, eso nos cuesta más, más energía, nos cuesta más motivación empezar algo que ya sabemos que va a durar más tiempo es un pequeño truco psicológico para hacer que realmente todos los días nos sentamos y eso va a hacer que todos los días nos sentimos contentos de dedicar tiempo a nuestra meta, de, de estar enfocado en nuestro propósito y nos retroalimenta de forma positiva de también seguir avanzando y dar los pequeños pasos que hacen la gran suma después de lograr tu meta que te propusiste. Tercer tip práctico es generar hábitos. Ese tema también es un gran tema, la temática de los hábitos. Primero, ¿qué es un hábito realmente? Un hábito es la automatización de una actividad, un comportamiento que ya no te requiere energía hacerlo, iniciarlo, porque ya corre automáticamente. Para entenderlo bien es como si tienes la licencia de conducir, cuando, cuando comenzaste a hacer la licencia las primeras veces que te subiste a un auto y uno se pone nervioso y no sabe qué representan los botones, qué, qué palanca hay que utilizar, cómo hay que moverse y requiere de mucha energía de uno para pensar todas esas cosas en paralelo y genera estrés o genera mucho esfuerzo de parte de uno, pero eso después en la repetición, cuando ya manejaste, o conduciste muchas veces, se automatiza, tú te sientas hoy en día ya en tu auto Sabes cuál es, qué se representan los botones, sabes cómo encender el auto, ni sabes qué pedal representa qué cosa bajo de tus pies porque los pies se mueven de forma automática. Eso básicamente representa un, un hábito, representa algo que tú haces solo porque ya lo repetiste tantas veces que ya ya es parte de ti, ya no lo tienes que pensar eso mismo puede pasar si tú por ejemplo te propones ir a correr todos los días en la mañana al inicio te va a costar mucho hacer eso y vas a requerir muchos días en que repites ese, esa actividad pero llega el día en que tú te levantas te pones los zapatos, sales a correr y ni pensaste o dudaste de hacerlo o no hacerlo no tienes una discusión interna, mental de sí, no, pro, contra, no, porque ya, ya es parte de ti. Eso mismo queremos lograr, de que no nos cuesta energía sentarnos, que el, el, el hecho de sentarnos a estudiar, a practicar, nos sale solo y ese hábito de estudio se hace parte de nuestra vida, se hace parte de nuestra rutina, se hace parte de nosotros. Y aquí la invitación o el tip práctico es hacer una inversión de tiempo de exploración, porque para cada uno los formatos que funcionan son diferentes o la hora del día para estudiar mejor es diferente y explorar un poquito qué es lo que para ti te funciona mejor y luego pasar a la parte de repetir, repetir, repetir hasta que esa actividad se vuelve automatizada se vuelve hábito se vuelve parte de ru tu rutina porque eso a largo plazo tiene tanto impacto positivo vale la pena mucho dedicar tiempo a a, ese, a esa parte de generar tus hábitos para el estudio Cuarto tips cómo puede estudiar un idioma de forma eficiente es gestionar la energía o conocer tu energía y ya qué voy con eso? Estudiar, pensar, utilizar el cerebro, requiere energía, requiere esfuerzo y gasta energía, entonces necesitamos volver energía hacia nosotros, necesitamos cargarnos de nuevo para volver a tener energía y eso en generar engloba puntos como la alimentación, el deporte, el descanso muy a grandes rasgos, esos puntos son individuales también para cada uno, para cada uno es diferente cómo recobra energía, es importante no olvidar ese punto, no olvidar que es importante descansar, es importante dormir, es importante hacer otras actividades que nos distraen de, de, de, de, nuestra, de nuestro estudio, es importante comer bien, es importante salir y hacer deporte, hacer actividad física, porque todo eso hace que nuestro sistema se energice y tenga energía nuevamente para continuar. Y ahí, ahí como haces tú eso en la práctica, bueno, cada uno sabe o cada uno puede explorar qué necesita para sentirse relajado, o qué es, cuántas horas de sueño necesita, o en, en qué momento mejor estudia, etcétera. Es nuevamente una fase de exploración, una fase de definir qué necesito yo para, para cobrar nuevamente energías y, y luego Tener eso como punto fijo en tu rutina, tener eso como un punto fijo en tu vida, vida cotidiana. Último punto de tips, el quinto tip es el punto de la entretención y el punto de la interacción. Nosotros hacemos cosas cuando nos gusta hacer ciertas cosas. Si te pones a pensar en un hobby que tienes, quizás te gusta cierto deporte, quizás te gusta hacer música, quizás te gusta ir a pescar, a nadar, a pintar... Ponte a pensar o piensa, piensa en un hobby que tienes que realmente te gusta mucho. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué vuelves a, a salir a correr? ¿O ¿Por qué te juntas con un amigo? o ¿Por qué vas a, a, a nadar? o ¿Por qué vas a, a pescar? Porque te hace sentir bien, te entretiene. Repetimos actividades en nuestra vida que nos gustan, que nos hacen sentir bien, que nos entretienen. También puedes pensar en, en, en uno de esos hobbies que comenzaste y después lo dejaste de hacer porque uh, te empezó a aburrir, ya no te gustó más, no te convenció. Es algo que al final a lo largo no te entretuvo lo suficiente para mantenerlo en tu vida. Y lo mismo, la, ese mismo conocimiento es importante para el estudio de idiomas. Necesitamos encontrar una parte que nos gusta, que nos entretiene, porque si no, a lo largo lo vamos a dejar de hacer, ya, ya no le vamos a invertir tiempo. Y eso puede ser que te gusta leer libros, o que te gusta escuchar podcasts, o que te gusta mirar películas en otro idioma, o leer artículos de diario, o utilizar otros medios. Pero es importante que cualquier actividad que hagas, o cualquier formato de estudio, elijas que te entretenga también que te guste porque necesitamos estar entretenidos también para seguir avanzando hacia nuestras metas. La segunda parte de este punto es la interacción, o sea, te lo puedes imaginar ya o parece lógico pero un idioma, una nueva lengua significa comunicarse, significa hablar con otras personas interactuar, conversar y ese punto también es importante incorporarlo Dentro de tu estudio buscar un espacio para ello. Maravilloso, lo maravilloso de hoy día es que las posibilidades son mucho más amplias o mucho más accesibles que antes. No es, no es necesario que vayas a viajar a Alemania para hablar alemán. Puedes tener un profesor en línea, puedes tener un coach con quien te juntas a conversar, puedes buscar una plataforma donde hay personas que disponen exponen ahí sus intereses si uno busca una persona que también quiere hablar un, un idioma o se intercambia ya las posibilidades son mucho más amplias pero sí es importante en algún momento del, de la etapa de estudios llevar tu conocimiento nuevo a, a la cancha, al terreno a, a probarte, a ver a ver también todo lo que has estudiado, lo que has aprendido para que salga, para que lo puedas utilizar, para que le veas su uso. Es importante tener la interacción como parte de tus, de tus pasos en tu estudio, quizás también es parte de tu propósito porque quieres llegar a vivir en el país, entonces vas a proyectarte, a conversar con colegas, con amigos o en una universidad a conversar con profesores entonces es importante practicar tener escenario, tener situaciones para aplicar eso, para practicar eso pasamos a la parte de un ejemplo y ahí quiero hacerte un dibujo y darte un ejemplo de algo muy diferente, pero para mostrar desde otro ángulo todos esos tips y verlos desde otro punto de vista. Para eso vamos a utilizar este maravilloso, de esta maravillosa pizarra, y me disculpan mis habilidades no artísticas acá, pero lo importante que es, lo importante aquí es que entiendan la idea. Les quiero generar el siguiente ejemplo. Supongamos que eso eres tú y te propusiste Ir a un país porque siempre era tu sueño viajar a un país específico. Y ahora te propusiste esa meta y dices ya, ahora yo voy a hacer eh, mi sueño realidad. Y quiero llegar a este país que lo vamos a llamar Felislandia. Un nombre bien ficticio. <ríe> Felislandia. Perfecto. ¿Dónde partes? ¿Cómo partes? Te preguntas ya, quiero llegar a Felislandia, pero yo no sé... Cómo, cómo llego, cómo lo hago, cómo, cómo hago que llegue a, al país de mis ensueños. Lo primero que lo más probable vas a hacer es que vas a tomar un mapa para revisar cuáles son los países que necesito pasar para llegar a, a Felizlandia, que queda muy lejos, pero cómo son los pasos, cómo pudiese yo armar una ruta. Y sería tu primer paso de repasar un mapa y decir, perfecto, yo necesito pasar por estos tres países, País A, País B y País C. Ya te queda un poco más claro, ya dice perfecto, para llegar a Felizlandia. yo necesito simplemente pasar por A, B y C y ya, ya estoy. Pero, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego de A a B? ¿Cómo llego de B a C? No me queda tan claro. Necesito meterme un poquito más al mapa, entender los puntos en el mapa que tengo que pasar. Y eso representarían, por ejemplo, ciertas ciudades acá con estos círculos bien bonitos. <ríe> estos representan tus pasos entre medio, la, lo, las, las ciudades que vas a atravesar o la ruta que tú decides que es la mejor ruta para utilizar para llegar desde donde estás ahora a Finlandia. Y ya, ya te queda mucho más claro el panorama, ya dices, ya, ya sé que tengo que atravesar tres países, tengo que pasar por 10, 15 ciudades, es la mejor ruta que descubrí para llegar a Felizlandia. Y lo siguiente que te, no te queda claro todavía es cómo llego entonces de a esas ciudades, las vamos a llamar 1, 2, 3, 4, cómo voy a llegar de la ciudad 1 a la ciudad 2, 3 y, y cómo hago ese, ese transcurso. Bueno, puedo caminar, es una opción válida, puedo caminar, pero va a demorar mucho tiempo caminar, quizás existe mejor alternativa y se te, ocurre, se te ocurre pedir a un amigo que tiene un auto que te preste su auto porque es mucho más rápido llegar de una ciudad a otra ciudad en auto. Entonces, perfecto, ya tienes esa parte resuelta, tienes un auto. Esto representa un auto muy bonito, un auto que no se puede manejar, vas a utilizar ese auto para llegar de A a Ciudad 1, de Ciudad 1 a Ciudad 2, etcétera, y ya te quedas mucho más tranquilo porque dice así, el viaje no se va a demorar tanto, no va a demorarme tantos meses en llegar a Felizlandia. Otra pregunta que te hace, otro punto que te pones a pensar es, este viaje va a ser muy largo si yo estoy manejando solo, me voy a aburrir un montón. ¿Cómo hago para que lo pase bien? Para que no sea tan aburrido, tan monótono. Y decides, ah, perfecto, me gusta mucho escuchar música. Entonces bajas música o usas un MP3 o llevas música en algún formato que defines. Y también, ah, me gusta mucho escuchar podcasts. O por ejemplo, voy a bajar una aplicación de escuchar libros. O también se me ocurre que puedo preparar algún tipo de juego, que puedo jugar en el auto yo conmigo mismo para hacer diferentes actividades, como para entretenerme un poco, para pasarlo bien Y también se te ocurre que en, en el país C tienes un amigo, tienes una amiga y perfecto, puedes pasar por su casa, pueden juntarse, pueden conversar y así también tienes como otra experiencia entretenida dentro de tu viaje y ya, ya sientes que así voy a pasarlo muy bien en ese viaje. Y un último punto que se te ocurre porque no, no, no puedes viajar o manejar 24 horas en el día, necesitas hacer una pausa, necesitas descansar, necesitas comer, el auto necesita cargar combustible, entonces empiezas a reservar hoteles, empiezas a revisar gasolineras, para saber, ah, en esta gasolinera yo puedo cargar combustible, puedo comprarme algunas cosas y, y, y perfecto, eso queda en este, pu este punto de la ruta, entonces así tú defines yo me quedo en la ciudad 1 a dormir, luego en la ciudad 2 luego puedo manejar un poco más y así, etc. Y ya mirando el panorama desde el inicio desde decir quiero ir a islandia hasta el punto de decir Sé que tengo que atravesar tres países, países ABC, luego voy a pasar por las ciudades 1, 2, 3, 4, etc. Voy a juntarme con tres amigos, voy a tener todas esas actividades que hacer para no aburrirme. Y estos son los hoteles, los lugares donde yo voy a quedarme, a dormir, a descansar ya espero que un poco se conectaron algunos puntos mientras que estaba dibujando tan bonitamente esa imagen ahora quiero llevar este ejemplo a conectarlo con los puntos de los cinco tips que he conversado partiendo por el... por... por Felislandia qué representaría Felislandia en nuestro viaje en nuestra meta de aprender un idioma sería nuestro propósito sería el propósito Proposito. ¿Dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi visión? Ya pueden ver que ya tener una visión es muy positiva Muy positivo porque dice que Para allá quiero ir quiero Esto es donde quiero llegar Pero después no queda tan claro Cómo llego a ese punto Y es súper importante generar A, B, C De tener metas De generar tus metas Las metas para saber, estos son puntos claves, puntos súper importantes que necesito lograr, generar, llegar a ellos, para llegar a mi propósito. Y luego también es muy potente, es muy útil entender estos puntos entre medio, entender cómo llego de mi meta B a la meta C, que serían las ciudades, que en este caso serían como mini metas, pequeños entrepasos, metas más pequeñas, metas mediano plazo, por ejemplo, corto plazo son importantes porque me dicen cómo yo llego desde B a, a este punto y cómo después de ese punto llego al siguiente, qué sería el siguiente punto a, a realizar. Y después, la parte aquí de abajo de los amigos, de los juegos, del podcast, representa el punto de la entretención. La entretención. Tensión. Uy, espero que se pueda leer. Y también la interacción. El punto de también... Pensar qué puedo hacer para pasarlo bien, qué me gusta a mí, cómo puedo incorporar eso que me gusta en, en llegar a mi propósito, para estar entretenido, para juntarme con gente. Y finalmente el punto aquí, por el otro lado sería eh, la energía, o gestionar la energía, o conocer tu energía, considerar que necesitas descansar, considerar que necesitas comer bien, hacer deporte, dormir, hacer lo que necesites hacer para también recargarte nuevamente de energía. Y con eso ya tu panorama se hace mucho más concreto, se hace mucho más lograble. ¿Cuál, cuál era mi propósito con hacer esa parte de mostrar que puedo dibujar muy bonito? ¿Qué, ¿Cuál era el propósito acá de demostrar o hacer generar mayor claridad que tener la meta o tener la visión de hablar otro idioma no es diferente a tener cualquier otra visión, cualquier otro propósito como decir quiero lograr este cargo, quiero tener una casa, quiero hacer esto Es muy comparable con tener otra meta, otra visión en tu vida y requiere entender ciertos puntos para llegar a ello y el mensaje final, si te llevas un mensaje de todo este video, sería la importancia o que vale mucho la pena invertir tiempo en todos estos cinco puntos que he mencionado de, de definir tu propósito, de pensar en qué tipo de hábitos es, es útil, es importante generar de qué forma puedes recobrar energía, cómo serían tus metas concretas tus metas para lograr tu propósito y cómo puedes hacer que eso te entretenga y, y te, tenga la parte de interactuar con otras personas con esa lengua también entonces espero que con este ejemplo, con este video se te aclararon algunas cosas o quizás te inspiraste en algunas cosas si tienes comentarios al respecto deja un comentario en el video abajo me, me alegra mucho leer comentarios o otras reflexiones al respecto o quizás Tuviste otra idea, otro aporte que se puede hacer Si te gustó este video dale un y Me alegro mucho vernos en el siguiente video Bis zum nächsten Mal